Muy buenos días, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, los versículos muy conocidos. Y vamos a estar mostrando estos versículos. Tiene que ver con la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Y que hoy me invito a ahí que busque su Biblia si puede. Porque su Biblia y rápidamente sitúese en el capítulo 4 de Mateo un versículo el primer versículo del capítulo 4 de Mateo dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo mi estimados hermanos y amigos el ser humano sufre, sufre siempre o está expuesto a tentaciones por parte del diablo, del enemigo. Nuestra, nuestras tentaciones surgen del diablo o también de nuestra propia concupiscencia, dice la palabra del Señor, cuando somos atraídos por los deseos engañosos que nos ofrece el mundo. Pero en el caso del Señor Jesucristo, hombre perfecto que caminó sobre la faz de la tierra, es importante que nosotros veamos y aprendamos cómo él hizo frente a la tentación del diablo y lo tentó en tres áreas de su vida y el señor siempre respondió citando de una manera correcta la palabra del señor enemigos citaban la palabra pero de manera errada piensen ustedes cómo la biblia la palabra del señor puede ser usada pero de mala manera y en estos tiempos muchos predicadores que podemos decir, agentes de Satanás están utilizando mal la palabra del Señor, siendo que las personas se desvíen realmente del propósito de Dios. Y el Señor ante la primera tentación le dijo a Satanás, Espíritu está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios en la segunda tentación el Señor le dijo Satanás escrito está no tentarás al Señor tu Dios eso no debemos tentar nunca al Señor nuestro Dios y en la tercera tentación el Señor responde también con la palabra del Señor, dice vete Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, gloria sea el nombre del Señor, entonces estas son tres tentaciones que, que sufrió, que enfrentó al Señor Jesucristo. Nosotros también somos tentados, de pronto en el área sensual, en el área de la economía. Somos tentados en nuestro ego también. Tantas tentaciones que, que sufrimos, pero lo importante es que nosotros sepamos enfrentar las tentaciones. Dice la palabra del Señor también en Santiago, capítulo 1 dice, hermanos míos, ya refiriéndose a la prueba, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hay en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Nosotros sufrimos, enfrentamos tentaciones y enfrentamos pruebas, las tentaciones tienen vienen su mala procedencia podemos decir y las pruebas proceden de Dios Dios nos prueba Dios nos prueba Dios dice la palabra del Señor no tienta a nadie y Él no puede ser tentado para nadie también dice la palabra del Señor también en Deuteronomio capítulo 8 ya lo que dice la palabra del versículo 2 en adelante le dice al pueblo de Israel acuérdate de todo el camino por donde te he conducido te ha conducido el Señor tu Dios estos 40 años por el desierto con el fin de humillarte y probarte para saber lo que estaba en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. Él es quien te hizo caminar por un desierto grande y terrible, de serpientes ardientes y de escorpiones, una tierra sedienta donde no había agua, Él es quien te sacó para ti agua del duro peredernal. Él es quien te sustentó en el desierto con maná, comida que no habían conocido tus padres, con el propósito de humillarte y probarte para el final, serte bien. Esa es la finalidad de la prueba. Piense usted, mis estimados hermanos, la finalidad de la tentación que viene de parte de Satanás es destruirte, pero la finalidad de la prueba es para probarte, para que tú te humilles ante tu Dios, para saber lo que hay en tu corazón para el final, Señor, hacerte bien. Entonces, por eso dice la cita que hicimos en Santiago. Hermanos, tenés por su gozo cuando halláis diversas pruebas. Normalmente no nos gozamos cuando estamos en las pruebas, porque son momentos adversos. Nadie desea pasar pruebas. Pero el Señor dice: gozate cuando estés en la prueba. Cuando tú sabes que estás en integridad, caminando con el Señor, y te suceden cosas malas, estás siendo probado por el Señor. Y él dice, pruébate, prueba. Prueba, en la prueba mantente gozoso, en la prueba mantente gozoso. Eso es lo que el Señor quiere. Es imposible que no vengan momentos difíciles para nuestra vida, problemas, situaciones bien, bien graves para nuestra vida. Y muchas veces no sabemos si es prueba o es tentación de parte de Dios, pero el, el hombre de Dios ya está capacitado para discernir entre el bien y el mal, y podemos distinguirlo ya de qué se trata. Y cuando ubicamos de qué se trata, nosotros enfrentamos la situación de una mejor forma. Es que, mis estimados hermanos y amigos, el Señor hoy te llama a que te mantengas firme cuando estés atravesando ese desierto de problemas, ese desierto de escasez, ese desierto es el problema con tu marido, con tu esposo, ese desierto es el problema con tus hijos, ese desierto es tu problema laboral, ese problema también en, en la familia. Ese es tu desierto. Debes enfrentarlo. Tal vez son pruebas que el Señor está permitiendo para la postre hacerte bien. Y también el Señor dice que Él no dejará que nadie sea tentado más de allá de lo que Él pueda resistir. El Señor no permite. Satanás no tiene libertad para hacer y deshacer con nosotros. No, el Señor tiene el control de todas las cosas y si estás pasando una situación bien difícil que dices no puedo más y puedes el Señor está contigo y Él no dejará que pases los límites de tu resistencia el Señor te dará la victoria y Él te responderá sigue orando sigue siendo sincero con el Señor sincera con el Señor sigue firme con Él confía que tu fe no mengue, sino todo lo contrario que te reafirme más en la fe y puedas decir en ti confío Señor Tú eres mi escudo, eres mi fortaleza y contigo saldré victorioso, saldré victoriosa. Así que, mis estimados hermanos, el desierto es inevitable. El pueblo de Israel pasó. Grandes obras de Dios que narra la palabra, la Biblia. También enfrentaron pruebas, tentaciones. José es un caso donde se ve un hombre que enfrentó tentaciones. Fue tentado por el diablo a través de la mujer de Potifar. Pero también pasó pruebas. Dura. Sus hermanos lo trataron de matar, lo vendieron, fue esclavo en Egipto, estuvo preso, en fin. Pero a la postre, ¿cuál fue el fin de José? Fue bendecido por el Señor. Dios permitió todo eso para la postre serle bien. Si el Señor está haciendo contigo, está permitiendo todo eso para la postre serte bien. Tal vez tú no lo creas no lo entiendas, pero créelo hoy, aunque no lo entienda. el Señor... Final va a ser bien en tu vida. Vamos a finalizar orando diciéndole Dios gracias por las pruebas diversas que he pasado y que estoy pasando ahora, en vez de a tu caso. Pero también te pido Dios que me ayudes, como dice la oración de Padre Nuestro, líbranos de la tentación, líbranos de la tentación, que podamos vencer esos ofrecimientos de Satanás, del mundo, de la carne, para no caer, Señor. Líbranos de eso. Gracias te damos Señor, porque en estas pruebas sé que saldré fortalecido, saldré fortalecida con Tu poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos y amigos, los desiertos, los problemas, dificultades, situaciones de pérdida son inevitables en la vida en cualquier momento. Lo importante es que te mantengas firme con el Señor, confiando en él, en su providencia y confiando en que él no te dejará y que al final a la postre, te hará bien. Dios te guarde, Dios te bendiga. Y recuerda: Cristo viene pronto, mantente en integridad y en santidad sin la cual nadie, nadie verá al Señor. Bendiciones.